Cuando nos ven, se ponen todos Pero estos ojos como un muy el Revisan, me gustan de todo un poco. Como por ejemplo el no monte. Desde, Desde la casa. la casa. La madriguera re. Guau. Guau. Guau. Guau. Guau. Fe, listo fe, listo fe. Welcome to the party, ¿quieres beber? Welcome to the party, morena tu piel <tose> <tose> <tose> <tose> Como desde la se llama a su amiga y quieren hacer un desastre. Los demás no la satisfacen, siempre les tiran, pero no cumplen su nivel. Quieren ver su poder, quitarles el sostén, pero no ven. Ella no los quiere tener, ellas visten bien, se si así calan bien. Y también es timbrosa y sativa el yeah. Yo no sé qué es lo que tiene ella, que la hace ver tan sexy, pero es tremenda doncella en los textos, sus curvas, poemas y en la cara. La farra es la reina, ni nada más bella es una doncella con esa carita de mal La, es una mujer coqueta, su amiga tampoco respeta Que nadie con ella se meta, la mira de toda la audiencia Aquella cintura traviesa, ella tiene la destreza Empieza de a cabeza, es una princesa Nadie les interesa, es toda la gente tras ella así por el momento traigan más botellas Que la rumba sigue, ya que son las más bellas Wow, wow, ey, por con de party, ¿quieres beber? sí. whisky en las rocas, morena tu piel, wow ese tatuaje que no dejas ver Ya, esa sonrisa que puede enloquecer Serán sus ojos o serán sus risos Que me tiene loco. es parte de su hechizo Vino con su amiga, está dispuesta al desquicio No le importa más nada, a nadie pidió permiso Y siente como va entrando en el ambiente Mi música sonando y yo sonando indecente Me acerco a su oído y le pregunto qué se siente Y ella me responde yo también quería verte, juro, no te conocía, pero qué bien se siente, sí. El tenerte aquí de frente, sintiendo si tus labios tibios, de verdad que es excelente. Hey, wow, Ya no te vayas de aquí, quédate junto a mi lado y no me hagas insistir, sí. Y veamos el sol salir, tú conmigo, yo contigo y dejémoslo así, eh. Hey, hey, no, No te vayas de aquí, quédate junto a mi lado y no me hagas insistir.